¡Ahí, está, ahí está, ya, ¡Ahora sí! ¡Da vuelta al poste! ¡Da vuelta al poste! <risa> Agarren palo, lo que sea, aquí, agarren su palo. Ay, ay, ay. Claro, pues, si tú vienes. ayuda! ayuda ayuda,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 pero, pero, pero. <risa> más tía, más, sí, sí, sí, sí. Más, fuerte, sí, sí, sí. más fuerte, más fuerte. Cacho sí, sí, sí. ha <risa> no ya No no ¡Margina! No, ah, ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! Oh, ¡Margina! ¡Margina! ¡Margina! ¿Cuál es el atrás. ¿Cuál es el fijo? No, es el fijo? ¿Cuál la ¡Madre carajo! ¡Madre se vaya! ¡Deja! Vamos a poner todavía. Claro, pero... vamos Claro, pues quedo de Vamos Vamos a Vamos a hay como, hay como hoy. Vamos a de Vamos corta, ¡También!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 Guamaní, Marca! ¡Brazos! Marca! Marca! ¡Masa! Marca! Marca! Marca! Marca! ya probado! ya ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya ¡Más allá!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 <risa> tío ¡A atrás, sabía ¿por qué nos han sido malos, tío? Y yo fui, digo! El... yo, y yo malos. ¿San ustedes? ¿San ustedes? ¿San ustedes quieren que nos pase al. ¿No saben ¿No saben cuidar? mi no los dejaron tío ¿Por qué no los cuida? tío cualquiera ven acá ¡Venga, acá me dices! Se está la <risa> mamiquita tranquila! ¡Aquí Tío, corriendo, pues, tío. Ah, no hay que pues Vamos a ver, ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué ¿Qué no! ¿Qué ¿Qué pasa? <risa> ay, ¡Qué demonios le han faltado! ¡Ay! ¡Ay! pasó? Ay. <risa> no vamos <tose> vamos <tose> vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos ¡Ahí te están los <laughs> días! ¡Ah, Ay, no! no! no! no! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, Ay, su sí! Mom, so Mom, sochar, hopping, so Mom, so, so, so, so, so, so, so, so, so, Manso, Happy Maps. Dígate el video, manso, manso, Manso, Manso, Happy Manso. Manso, Manso, volver Rick sin lugar vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos a ahí no, ahí no tu avíselo, no, tu papá el no, no, Ay, la por Hoy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 ¡Ay, tío! Eh, eh, eh. ¡Ay, Pobrecita. Pobrecita. Ya lo tengo... Meri, ahora me lo Ya lo tengo. Ya Ya <risa> no, Esto, toro! ¡Toro! ¡Por favor! ¡Por ¿Qué marca es qué marca es? ¿Qué? Primo. Me doble. no, favor! doble! Me doble! No tiene, no tiene. favor! Me favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al ¡No, la marca! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí Va ¡Ahí está! Es mil, ¡Ahí está! ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ¡Ahí ¡Orgámonos! no coy! ¡Cay, coy! ¡Cay, coy! ¡Cay, coy! ¡Cay, coy! ¡Sí, pero no! ¡Ah, pero no! ¡Ah, no! ¡Ah, ¡Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, un poquito más, un poquito cola! ¡Ay, cola! cola! cola! ¡Ya! cola! Ya cola! Ya ¿no? ¿no? Uh, si se rompe ese eh, cola! cola! Ahí está, sí, la asustan. Así tienen que hacer ah, algo así. Va, va, va, va, va. No, va, ¡Vamos! ¡Vamos! va, ¡Vamos! va, va, pues yo te pongo a chachar ¿no? malo eres, ¿no? Ahora sí. Chano, ¿Cochito está más o menos ahora? Allí en su Ah, Allí en su ¿Ah? ¿Ahí? Mira, mira, mira. Igual lo cheque, igual lo cheque. Igual ¿Qué ha pasado Hace rato, hace rato. ¿Qué allá! qué qué ¡Más allá! Todo no, ya, es la última Es la última que H! H! H! H! H! H! H! H! vamos rápido te pegando la marca ahí ya ya ahí pachata. ahí vamos vamos vamos vamos vamos multim斜面です Macho, macho, la larga!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 Ya, ya, ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Masa! cara cara cara cara no! cara cara este es qui, no, que no se te han tenido equipo. Es que no se Es que no se han tenido equipo. equipo. Es que Es no no no cómo no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 ¿Se ha tirado la, la vaca? Su piecito le duele. Su que está satrevido. Ya que está satrevido. Ya que está satrevido. Ya que está no! ¡No, Ya que está satrevido. Ya que está satrevido. Ya que está satrevido. Ya no está satrevido. no que está satrevido. Ya que está satrevido. Ya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 Ну это получается. Надо. Что? Всё tía, qué es... <cierto> si no agarraba Félix. No agarraba el día. no, ¿Qué pasó? no jale el Félix. Pues tiene que jalar fuerte. <risa> pero menos mal, Félix agarró, si no, nos corneaba. No se <ríe> estaba saltando ahí. Ya <de leche> se va a ir Y no sé cómo ya me yo. pensé que no. no, okey, pues, bueno. <ríe> no es que acaban, si Félix no agarraba, le va a <racorara> la tienda, No, no, no. No, no, no. No, no, no, no, no, ¡Ah, y pición de chorro! ¡Ah, de ¡Ah, de ¡Ah, de ¡Ah, de Oh, es que me oh, Dios. <susurra> no sabe. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga, venga! no venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! Ay, ay, ay. Acá está, acá está pasando la corrida. Ay, ay, ay. Mira, mira esa vaca, esa vaca. Ahí está, lo agarró. Sí, mira, lo quito esa. ¡Ay, pobrecito! Mira, mira, ese me, mereces, chiquitito, me a ¡Ay, perro! no va a bajar a bajar no le a <risa> la... no no está agarrando mano. De no no Uy, la coja, la cojita, pobrecita.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 Lo son, ¿no? Agarra su cabecita, mamá, que no se golpea la cabecita. <tose> ¿Qué no, no, Una no, dos, no, Seguramente no, a ser dos. Dos, dos, no, no, no, no, me no, no, no, no, papi. ¡No! ¡Cuatro ¡Otro ¡Cuatro de cinco! ¡Cuatro de ¡Ese ¡Cuatro de cinco! ¡Cuatro de cinco! está chiquillo. A que pega o coma. O coma, o coma, ¡Oh, mira! mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mira mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! vamos a mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. ¡No, la plata tiene que recoger! la plata tiene que ¡Acepta! El caudal ya sí, no le recuerdo, no, papá. Nomás tú tienes que recuerde ese. Ya no le decimos. Ya no le Ya no le decimos. Ya no le decimos. Ya no la decimos. Ya no le decimos. Ya no le decimos. Ya no le decimos. Ya no le decimos. Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Oh tadi gua. Kalau muka sing segar. Kita ingat tadi. Oh. Oh tunggu gua. Jangan lupa gua banget kan. Oh. Vamos. Va, va. va, va, va. ¡Arete! <tose> ¡Arete! ¡Arete! ¡Arete!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 bueno, falla, primero se pone señal. Claro, claro. no, no, yo no voy a no van a, buscar, no a Ahí, es todo, todo, todo, todo. Ay, ay, okay, Preparou! Preparou! Preparou! Preparou! Preparou! Bota aqui, aqui. aqui. aqui. ¿Quién va a ahí vamos a partida, vamos cornear, ¿eh? tía baila baila, eso tía, eso eso, vamos tía, con las vacas. ¿Qué? cuidado cuidado cuidado con el toro Multa, Wilber! ¡Corre, marca corre, corre! ¡Corre! ¿Cómo tenemos dice? ¿Cómo Topoto. Topoto. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te bailen, bailen, chicos. bailen. <ríe> Y ahora sí ya del cacho la ¡Manece! Ya jalen ya. ¡Ahí un tu está, siéntate. Corre, papá, papá. Ay, no me no, no vengo, está. No vengo. <tose> ¡Arguenazo! ¡Nadie, yo nunca voy a arranza. ¿No? Uh. Florete lo que te pierdes! ¡Occión! ¡Para <risa> allá! ¡Cuidado por Toro! ¡Ahhh! Arete! Arete! Arete! Arete! Arte! Arete, karajo! Barca, barca! Ya kaget kembali temel! Tari kaget kembali temel! Kini akasuk! Hahahaha! ¡Ay, te lo damos! cámara te está está está cámara está está más Marca, marca, arete, arete. Falta, pero. que es que marca Es que Es que marca! marca marca marca ¡Gracias! ¡A Gracias. Gracias.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 Adiós, te chequeo. ¡Salte, salte! <laughs> Ay, Dios mío, Ay, qué Ay, Ay, Ay, ya, ya. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi no vida! Sabes, sí. No, no, para no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Chico, chico, chico no, no, no, no, ahorita te partiendo el huello dale al con también. Toma ¡Cero, no, nomás! ¡Cero, cero, ven. cero! ¡Cero! ¡Cero! ¡Dame, dame jame! ¡Jame, dame dame jame Tía. está tomando pito mi tía ¡Jame! ¡Jame! ¡Jame! ¡Jame! Maurina me <abriamo>. ha ah. <risa> ¡Jame! Sí, pues tía, toma el pito, tía. Es rico. <ríe> A tía, tienes que botar la vaca. <ríe> tía, ¿dónde está Chuy? es? no se ve.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 Arranza para chico-chico, vamos van a votar ya los animales para que se vean a su comandero. Pero ¿qué significa el chico-chico? ¿Qué van a significar después de votar la vaca? el chico chico este significa que o sea que estamos estamos que como invitando a la vaca al toro eso significa pero, o sea que para que el próximo año el próximo año quede más pesados. ay ya, tío espero verlo tío agarrar una vaquilla. ya después, espero, tío, ya, tío. ¡Sí, <tose> sí, I'm not going ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! That was the Ha, <laughs> <laughs> Ay, ah cosa! ¡Ah! Hey! No, ¿usted dónde va? ¿no va con nosotros? ¿dónde va? la ¿no pasa? ¿piñones? ¡wow! I don't like it Ha ha ha. Mary 이래, <웃음> <tose> ¡Ay! es que estáis ¡No vuelta en es I'm not sure. Braves, ¿eh, ya? <risa> no me he <hay> salvado yo. <risa> mata to rapai